Muy buenas tardes, estamos aquí otro día trabajando. Um, hoy quería hacer una pequeña demostración de cómo se pone, um, cómo si, uh, si un dueño de casa, si tú como dueño de casa quieres uh, arrufear tu propio por uh, chiquito, lo que tengas, es bien sencillo. Um, aquí vamos un paso por paso. Mira, lo primero que va a ir es la dripage. Esta, yo siempre trato de aventar una entera desde abajo desde arriba para abajo aquí um, la voy a cortar la voy a doblar y te voy a enseñar cómo se hace este corte mira la cortas de arriba donde vaya, ir por, donde vaya a doblar la cortas de este lado y acá en el lado de la cara donde se mira de este lado le cortas poquito simplemente miras le corté es simplemente para que doble así mira ahí ya está doblada entonces aquí ya lo podemos poner mira ahí queda perfecta arriba la dejé pasada para después cortarle para que no me fuera a quedar corta mira ahí quedó ahora ponemos esta y hacemos el mismo procedimiento con la otra ok, entonces la otra ya, ya la puse siempre uh, se empalma como tres cuartos o una pulgada y esta está muy cortito este lado para que doble entonces aquí le vamos a cortar de aquí atrás para que alcance a agarrar el otro pedazo porque cuando es menos de un pie es muy chiquito Mira. y ahí quedó deja pongo la otra para que mires como la otra ok entonces en esta vamos a hacer el mismo proceso mira la podemos voltear la medimos así medimos que empalme como una pulgada que va a ser de por aquí mero entonces ya le puedes cortar arriba todo derecho y hacerle aquí el corte chiquito mira, aquí derecho nomás para que doble así, más una rajadita y ya después nomás la doblas mira, ahí quedó quedó abierto pero así es normal y ya la pones para allá y arriba ya un poquito le cortamos okay. entonces ahorita vamos a poner la teja y vamos a explicar cómo empiezas a hacer los escalones bueno ya pusimos la drip edge, después el papel arriba el papel es bien sencillo para ponerse um, y vamos ahora a poner la starter que, uh, podemos usar la teja normal o esta de truita, uh, o nomás la volteas para el lado de arriba. Entonces, vamos a la el trabajo de la starter es para cuando aquí queda en medio, mira aquí cuando el agua corre pues eh, se va para abajo, porque si se viera aquí aquí mismo pues el agua puede ganarse a este lado pero ahí ya tiene un espacio y ahora ya clavamos esta mira, si miras aquí esta pistola tiene aquí las, uh, la numeración yo le dejo en uh, en 7 y medio para cortar los escalones y ya ahí pues uh, se van a se van haciendo para arriba. Ahorita voy a Ahora le pongo los 7 y medio. Aquí está, yeah. y aquí ya sé cómo cortar. Así me van a salir tres escalones. <laughs> The Oh, <laughs> All right, We're out of here. All right. Well, thank, thank you, you so much. You're welcome. Don't holler me when you got something else. All right. Perfect. Yeah, that's well, good. Okay. That's good. And do the same thing with the other one. next one También lo ponemos. Este ya no va a ser 7 y media. Va a ser 15 pulgadas. Mira, aquí lo voy a poner la pistola porque ya traigo la medida. Ya sé de dónde cortarlo. Lo corto aquí. Y este escalón ya no sirve para el lado de arriba. A ver. Mira. Y el primer escalón que cortamos nos sirve para este lado. Cuando. entonces acá sigue el mismo proceso una estara y ya las tejas siguen para arriba y el escalón lo mismo entonces ahorita te enseño cuando vayamos ahí ya al final cómo se le van haciendo los, los cortes ahí. bueno amigos pues aquí ya le pasamos la última teja arriba de la starter y ya aquí la cortamos en medio no la corté antes porque estaba incómodo aquí para caminar pero aquí ya se le corta así mira derecho y algo chueco ok así mira ok entonces este pedacito que quedó ya lo podemos meter aquí usualmente cuando son pedacitos tal vez este me gustaría verlo cortado más grande o ponerle un pedazo acá atrás para la tierra entera está muy chiquito pero una cosa que con estos escalones largos ah, no tienes que meterle así no te quedan pedazos chicos y de aquí para arriba pues es bien sencillo simplemente como esta aquí no queda lo guardamos acá para, para allá arriba y ya ah, pues es bien sencillo Aquí nomás la vas siguiendo Básicamente Y ya le cortas Este lo usas para acá arriba Y así suavemente Mira, pues es algo bien Bien sencillo Ahí déjenme en los comentarios Que piensan, si les ha ayudado esto O qué, qué, qué les gustaría Que, que explicara Gracias amigos por su apoyo, por estar con nosotros, aquí en otro video más, pues es algo bien sencillo, y uh, para cuando quieras tú hacer una un pequeño trabajo pues, pues ya, ya tienes una idea, pues espero les haya gustado el video, uh, mucho gusto y nos vemos en la próxima.